El amor entre los dos parecía durar para toda la vida. Ella siempre lo apoyaba en todo lo que podía, él siempre estaba para ella en todo momento, dándole ánimos. Él se dedicaba a trabajar como programador, ella quería ser arquitecta. En un principio, él la amaba con mucha devoción, siempre se preocupaba por ella, siempre sacaba tiempo de donde no lo tenía para cuidarla. Ella siempre era una de las personas más importantes para él, la relación era muy bonita, ambos eran la pareja ideal, se amaban con locura, ella siempre le dedicaba canciones hermosas y él, él le preparaba el desayuno, estaban planeando casarse, él ya estaba ahorrando para el anillo de bodas, tenía casi todo planeado, sabía la fecha en que le propondría matrimonio, ella entusiasmada ya podía ver la ilusión de Javier en sus ojos. Pues Lidia era una chica muy perspicaz y podía leer a Javier. Tan solo con verlo, tan solo con tenerlo cerca, podía interpretarlo como una nota musical. Siempre se apoyaba mutuamente. Ella a veces le preparaba rica comida. Cuando le enfermaba, le preparaba sopa caliente. Lo cuidaba con tanto amor, con tanta dulzura. Ella era una mujer única. De las que ya no hay, de las que no existen. Lidia era una chica preciosa, hermosa, la locura de cualquier hombre. Y la envidia de los amigos de Javier, era atenta, siempre abierta a ser servicial, amable y tranquila. Javier, era afortunado, sin embargo con el tiempo algo pasó, Javier empezó a cambiar mucho con Lidia, de repente ya no era el novio cariñoso y jovial que solía ser, en su lugar se empezó a volver un hombre cada vez más, ausente. Cuando Lidia le hablaba para que viniera a comer, Javier le pedía disculpas. Le decía que tenía trabajo que terminar y que por eso no podía llegar temprano. Lidia lo comprendió y no le importó. En un principio solo pensó que era el trabajo. Sin embargo, con el tiempo, las cosas fueron empeorando cada vez más. De repente, Javier empezó a llegar tarde a la casa, con cansancio. Como siempre, Lidia trataba de cuidarlo. A pesar de que ella estaba muerta por sus estudios. Procuró que Javier se sintiera bien. Le daba un masaje, pero pronto Javier empezaba a notarse cada vez más amargo, con menos humor. Lidia trató de animarlo, y como era costumbre, ella siempre le escribía preguntando cómo estaba. Un día cualquiera, Lidia le preguntó si vendría a comer a casa. Javier contestó que no podía, que había quedado con sus amigos a salir. Lidia lo aceptó, pero en el fondo le dolió. Los días pasaron y Javier se volvía cada vez más ausente. Cada vez que Lidia quería verlo, él siempre tenía excusas. Algunas veces era el trabajo, algunas veces los amigos, algunas veces un cliente. Y cuando llegaba a casa, solo abría el internet, buscaba una serie cualquiera. Y se quedaba ahí callado, tomando algo, sin decir nada, sin hacer nada más que estar sentado. Con el tiempo las cosas fueron tornándose peor, ya que él ya no quería ver a Lidia. Una vez más, ella lo invitaba a comer o lo llamaba porque quería verlo. Pero él cada vez más, se mostraba menos interesado. Con el tiempo, el libreto cambió. Lidia cada vez más perdió el amor que sentía por Javier, ya no sentía lo mismo. Pronto, los reclamos se volvieron en silencio. De pronto Lidia empezó a importarle poco a lo que Javier hiciera. De pronto, la indiferencia se asomó a la relación. Ya Lidia ya no buscaba con tanto deseo a Javier. Ella se dedicó más a sus estudios, pues todo marchaba bien. Había un chico de la facultad que apoyaba a Lidia, Martín. Era un chico atento, siempre pendiente de Lidia. Le apoyaban sus tareas y demás trabajos. Y pasaba la mayor parte con ella. De pronto, Javier empezó a sentir el peso de la ausencia de Lidia. Así que sintió que la perdía. Por eso empezó a buscarla a llamarle, a mandarle más mensajes, y a tratar de revivir el amor. Pero ya Lidia, ya no sentía lo mismo. Tener a Javier cerca, era ya una molestia. Cuando Javier se portaba atento, Lidia simplemente le decía que estaba cansada. Javier simplemente se quedaba callado, y en lo profundo, le remordía el rechazo de Lidia. Las cosas así se fueron dando, hasta que un día Javier, llegó a casa, y vio que las cosas de Lidia, ya no estaban sus cosas no estaban y ella tampoco javier inmediatamente le llamó a lidia y le preguntó qué había pasado lidia simplemente le respondió que necesitaba mudarse y que quería irse a casa de sus padres javier sin embargo sin entender las cosas le dijo a lidia que quería verla y pasar tiempo con ella pero lidia le dijo que no que tenía algo que hacer que tenía una cita con alguien más javier Estalló en celos y preguntó quién era. Lidia le dijo que era alguien que sí le dedicaba tiempo, a alguien que sí le importaba a ella, a alguien que le demostró que esta persona era importante. Javier le reclamó y le dijo que eso no era justo, que ambos eran novios. Sin embargo Lidia le aclaró que ese amor que alguna vez existió entre ambos, ya no es más. Javier empezó a llamarle a Lidia pidiéndole disculpas, una explicación y que le diera otra oportunidad. Pero ya Lidia había cerrado para siempre su corazón a Javier, ya le había dado muchas oportunidades, todas fueron echadas al caño por Javier. Al final, Javier comprendió que había perdido a Lidia para siempre. Solo se resignó y bajó el teléfono, ya no le escribió más. Lidia ahora empezó una bonita relación con Martín, él apoya bastante y ahora están planeando dónde ir a estudiar. Ella buscó un nuevo departamento y Martín la ayuda a remodelar. Javier siguió con su vida, y a Lidia jamás la volvió a ver. El que no te valora, luego te extraña. La realidad es esta, Lidia pronto se dio cuenta de su valor, se dio cuenta de la hermosa mujer y persona que era, y lo menospreciada que era por Javier, y lo poco que él le estimaba. Ella se cansó por mucho tiempo de aceptar el trato frío y poco cordial de Javier. Ella se cansó de siempre sentirse sola, de sentirse abandonada y rechazada simplemente tomó una decisión radical y decidió alejarse de Javier, por amor propio lo hizo, para que esto no la lastimara más, para que esto no la dañara. Nosotros al igual que Lidia debemos priorizar la felicidad de ambos y darnos cuenta que de este ambos y siendo parte de ese ambos, nosotros merecemos ser queridos, amados, tomados en cuenta y apreciados. Es común que una persona nos ama pase por épocas malas en las que nos puede descuidar pero mantener esto por mucho tiempo ya es dañino para la relación que lo mejor que podemos hacer es mejor alejarnos dejarle ir abandonar la relación duele mucho eso es cierto pero por amor propio debemos soltar una mala relación Lidia realmente soportó mucho la historia nos narra cosas muy cortas pero lo que la historia no nos cuenta, es que Lidia vivió con la indiferencia de Javier, no por días, no por semanas, ni meses, casi que por años. Y es por eso que ella soportó cada cuanto pudo, pero al final, la sensación de soledad la empujó a irse. Nosotros debemos ver en este ejemplo, de siempre apreciar lo que tenemos, y por otro lado, querernos para no soportar malas relaciones, pues aunque en el pasado, esa misma relación nos hacía reír. Si hoy ofrece solo dolor, soledad, lágrimas y tristezas, es mejor dejarle ir. Pues quizás ya habrá cumplido su propósito y nosotros debemos continuar nuestro camino. Debemos comprender que donde no nos buscan, ahí donde ya no hacemos falta. Que por dolor nos quedaremos atados a malos amores que lejos de realmente ser parte de nuestras vidas, se vuelven razón para desear no estar enamorados. Sin embargo, debemos comprender que no nos debemos alejar del amor solo de la persona. El amor no es la causa del dolor, sino la mala práctica del amor mismo. Debemos procurar que la relación funcione, pero sin llegar a nosotros ser lacerados en el proceso. Pues está bien luchar por amor y hacer sacrificios, pero cuando el otro no corresponde, cuando el otro simplemente no ayuda ni aporta es cuando debemos dejar ir a un pésimo amor. Tener el valor de dejar un mal amor tiene más importancia que solo quedarse sentado soportándolo. Espero que la historia de Lidia te motive a dejar a un mal amor. Sé que tienes miedo a quedarte sola y que te aterroriza no estar con alguien, pero créeme, valdrá la pena al final.